Buenas tardes a todos. Siento fastidiarles la, la siesta, pero bueno, en cualquier caso, si alguien se decide a dormir, pues no pasa nada. ¿vale? No, no se lo vamos a tener en cuenta, en absoluto. Eh, bueno, y quizás me gustaría empezar diciendo que el empecé a estudiar el espiritismo de una manera autodidacta, de jovencillo, antes de ir al servicio militar, y estudiando, estudiaba libros y tal, y yo pensaba que tenía un conocimiento. Cuando conocí al grupo de Villena, con 20, 20 y pocos años y empecé a, a, a conocer, a, a, a contrastar con otros compañeros, con las personas mayores de ese centro, a, a, a convivir y a vivir unas determinadas experiencias, es cuando me di cuenta realmente que, que desde la imagen que yo me había formado de mí mismo, del conocimiento que yo creía que tenía del espiritismo, pues estaba muy alejado de la realidad, ¿no? Todavía me faltaba mucho por aprender. Ahora, después de, de muchos años, de más de 30 años de, de estudio y de convivencia, y a la medida en que vamos dando conferencias, o, o por lo menos en mi caso vamos, voy dando conferencias, me, da, me doy dando cuenta de que el campo cada vez es más amplio, más ancho, y mi ignorancia todavía me hace, me hace sentir más pequeño, ¿no? Porque realmente son tantas las experiencias que vivimos unos y otros, unos de una manera, otros de otra. Es tan rica la naturaleza y la vida que es muy difícil... Eh, como comenta nuestro compañero habitualmente, eh, Joao, pues hablar de una verdad. A cada uno tenemos nuestra verdad, una percepción de la verdad, pero sí que muchas veces las experiencias que vamos viviendo nos van poniendo en un camino. Y hacemos una serie de interpretaciones y esas experiencias son las que nos van encauzando. Y es un poco lo que queremos trasladar hoy aquí, ¿no? Para que no tratamos de pontificar ni de decir nada de que que más o menos quizás puedan saber, pero sí un poco de lo que es nuestra experiencia, de lo que es nuestra manera de interpretar las cosas para que bueno, a alguien le pueda servir, a otros, quizás haya personas que no formen parte de ningún grupo, digan bueno, pues esta conferencia, pues bueno, a mí hay cosas que me pueden servir, ¿no? o sea, es un poco la intención, no de que, independientemente de las circunstancias, poder aprender algo. no Hay una clasificación, eh, Hablar de formación de grupos lo podemos enfocar, como, como muchos otros temas, lo podemos enfocar desde muchísimos ángulos. Yo lo he centrado en tres pilares básicos, como podríamos haberlo enfocado de otra manera, haberlo estructurado de otra manera, que es eh, para empezar, para formar un grupo hay que, hay que conseguir tres objetivos. Uno, el primero que es espiritizar, cualificar y humanizar. Esto de espiritizar es un término más o menos relativamente nuevo que hay quien eh, lo, lo utiliza, y se habla de espiritizar con el contexto que tiene de espiritismo porque realmente cuando se, cuando se pretende desenvolver y desarrollar un trabajo eh, en, en la formación, en la estructuración de un grupo, hace falta espiritizar, adquirir un conocimiento espiritual. Si, si es un grupo espiritual, es un grupo espiritual, no es otra cosa. Por desgracia hoy día hay mucha gente que forma, se forma un grupo, eh, primero con, una, con, un, con unos objetivos para estudiar, el espiritismo, pero luego deriva en otra serie de cosas y al final acaba que unos van por un lado, otros por otro, otros que si hacen unas determinadas actividades, otros, por otra, otros que mezclan conceptos, eh, piensan que bueno, que el espiritismo está bien, pero que también hay otras filosofías, que el conocimiento es muy amplio, bueno, todo eso está muy bien y muy respetable, y cada uno tiene su verdad, pero si hablamos de espiritismo, estamos hablando de espiritismo, de crear una base, una base de conocimiento, porque si no creamos una base de conocimiento, es muy difícil. Lamentablemente, lamentablemente, muchas veces escuchas a personas que se denominan como espíritas y los escuchas en conferencias y no, no ya en sí lo que es la estructura, la, la, la composición de las conferencias, sino luego las preguntas, que es donde realmente se ve un poco las personas lo que sabe pues te dan contestaciones a, a cuestiones, a preguntas que dicen, bueno, es que eso no es espiritismo, es que está dañando lo que son las bases porque realmente la respuesta que está dando no es espiritismo. Entonces, con ese tema tenemos que ser muy cuidadosos. Yo recuerdo cuando empezaba el grupo Villena, yo me incorporé un poquito después, que al principio la base fundamental era el espiritismo y en base a ese espiritismo se estudiaban otras obras. Entonces, yo recuerdo que durante, aparte de, de, de la gran obra de Sebastián Arauco que, que fue el, el alimento, el, el pan nuestro de cada día, no solo en Villena, sino aquí también por Lorenzo por Eviba, etc., pues. El tema de Salvación de, de Luco era fundamental, y luego había otras obras que en el grupo se consideraban interesantes, que eran obras de sabiduría y de filosofía muy sencillas, como por ejemplo la obra Juan Salvador Gaviota de Richard Bach, o, o la obra esta de Krishnamurti eh, a los pies del maestro, y temporalmente se cogía esa obra y cada, y cada semana se cogía un capítulo, se leía un capítulo, y luego abiertamente todos los chicos, porque eran toda gente joven, decían: A ver, eh, vamos, a, vamos a analizar esto y en base a, la, a, la, a lo que es el conocimiento espírita pues se iba analizando si iba, iba, nos iban iba corrigiendo tal si había alguna cosa había un debate había un, un discernimiento es, eso, este aspecto es fundamental es totalmente fundamental es decir, adquirir conocimientos en torno a las obras fundamentales así como otras obras complementarias pero siempre, son, siempre serán obras complementarias en, a día de hoy eh, el, el espiritismo, la codificación no es una, una, no es una letra muerta sino que tiene un contenido que en la medida en que nosotros vamos progresando eso ocurre pues como, como ocurre como con los grandes maestros los grandes maestros dan, dicen una frase pero no, normalmente esas frases, esa sabiduría que transmiten no son una sabiduría para, para una decena de años o para un, para un siglo por lo general, son conocimientos que tienen una, una trascendencia que va más allá. ¿no? Y, y, y como sabemos, cuando se recibe una comunicación de un espíritu de muchísima elevación, ellos dicen mucho en muy pocas palabras. Ahí es donde se mide un poco la elevación. Dicen cuatro palabras y dicen, bueno, ahora esto, cógelo y póntelo a estudiar. Y ves que todos los detalles, todos los matices, ahí hay mucho que desarrollar. Cuando hay muchas palabras, muchísima, mucha verborrea... Pero aunque suene la humildad, el amor y la fraternidad y tal, pero luego hay muchos comunicados, hay muchos mensajes que dicen, sí, todo muy bonito, pero ¿qué me está diciendo? No me está diciendo nada. Por eso es muy importante clarificar, tener las ideas muy, muy, muy claras. Y por eso la codificación hay que estar tan, constantemente renovándose, hay que estar constantemente revisándola. Hay también gente que eh, hemos observado que estudia la codificación. Pero luego ya dicen, bueno, esto ya es un nivel, pero ahora yo, yo, yo quiero ir a más, porque lo de Kardec está muy bien, pero yo quiero un escalón más. Muy bien, me parece muy bien, pero, pero ¿qué pasa? Que ahora ya lo de Kardec ya no vale, ahora, ahora queremos ampliar o nos metemos en cuestiones metas, metasíticas o metafísicas y tal, y entonces ahí es donde lo que ocurre, que muchas veces hay espíritas que estudian el definitivo en un principio, pero luego con el paso de los años pierden la perspectiva, pierden el rol, pierden el, el, el norte, perdón, y llega un momento que cuando volvemos a la base para, para hablar de cosas sencillas, pues nos no, cuesta mucho trabajo. A mí me ha gustado mucho la conferencia que ha dado esta mañana Rosa, porque ha hablado de leyes universales, ha hablado de principios totalmente básicos y si os acordáis, luego ha habido un debate con el tema de la ley de causa y efecto, que ha sido estupendo, ha sido estupendo. Pero no, no, por, no por ignorancia, sino porque son temas que parecen sencillos, pero por esa misma sencillez es necesario profundizar porque es que se dan distintas situaciones, así como lo que, la vida, lo que la vida nos va planteando, como es el tema de la clonación, como es el tema de la homosexualidad, como son todos los temas que en la época de, de Kardec no existían, pero que de, de una forma directa o indirecta están ya de por sí en las bases de la codificación. Todo eso hay que ir ampliándolo, además el propio Kardec lo dice, dice aquí no está todo, en la medida en que el progreso y la ciencia vaya avanzando, el espiritismo se irá adaptando a esa, a esa renovación, por parte de Cadet no existía ningún tipo de vanidad, en absoluto, él era un defensor de la búsqueda de la verdad. Luego también ocurre otra cosa, eh, es, eh, el tema de la adquirida una propia personalidad. Cuando un grupo empieza, es lógico que empiezas a estudiar una serie de obras, empiezas a estudiar la, la codificación, otras obras complementarias, y eh, recibimos influencia de otros grupos pues para, o de otras instituciones para adquirir una serie de, de formatos, de, de, de, de programas establecidos, de cursos para adquirir un conocimiento. Eso quizás en un principio está muy bien y para algunos grupos, en, en función de su cantidad de personas, en, funtio, en, en función de, su, de sus características, de su estructura, pues pueda ser necesario. Pero no necesariamente ha de ser en todos los lugares iguales. Eh, hay que, en ese aspecto hay que tener una cierta flexibilidad para no convertir los centros espíritas en uno, como en una especie de academias en las cuales hay un curso y se van impartiendo una serie de clases aunque debe existir un orden una estructura pero no ceñirnos única y exclusivamente así hemos de tener la libertad de que en función del lugar pues en un, en un centro espírita en un lugar determinado puede funcionar ese aspecto de tener un, un, un estudio sistematizado, etc. pero a lo mejor en otros sitios no hay que adaptarse al, al entorno en el que uno está y no decir, no, no, es que como, como la federación o la institución internacional marca estas directrices, todos debemos de hacer lo mismo. No, no necesariamente, no necesariamente. Y además Kardec, de una forma directa o indirecta, también hizo alusión a ese aspecto. Cada grupo tiene que encontrar su propia personalidad, porque si no tiene su propia personalidad no es el mismo. Es, es una herencia, es una delegación, es algo que, que, que, que, que alguien pues desde algún sitio pues considera que debe de ser lo, lo, lo necesario para todos. Y hay cosas que para América pueden funcionar, pero a lo mejor para Europa no pueden funcionar. ¿Por qué? Porque aquí hay otras necesidades, hay otro tipo de problemas y, y hay que adaptarnos, nos debemos de adaptar a las circunstancias de la misma manera que si leemos el capítulo de las contradicciones... Eh, en el libro de los medios sobre las, las aparentes contradicciones de los espíritus cuando comunican hay una pregunta muy interesante que dice ¿por qué los espíritus van a un grupo y dicen una serie de cosas y esos mismos espíritus o esa misma entidad va a otro grupo y dice otra cosa diferente? ¿y qué es lo que dicen los espíritus? dicen no, dicen, son diferencias aparentes ellos parten de, tu verdad, parten de tu verdad para a partir de esa verdad tuya intentar ir ayudándote a que tú nos vayamos entendiendo, decir, lo que tú dices, yo entiendo que tú pienses así, pero vamos a, vamos a intentar progresar en ese aspecto, porque nosotros, espíritus, tenemos una capacidad de visión que vosotros no tenéis. Entonces, una manera de ayudaros, que para eso estamos aquí y hacemos este esfuerzo, aparte de practicar la caridad espiritual, es la de vamos a intentar un poco, entonces, por ese motivo, muchas veces las contradicciones que lo, la gente que nos explica, critica, es, es más aparente que real, ¿no? en general, estoy hablando en línea general. <coughs> Hay una frase de Plutarco de la Antigüedad que, que lo expresa claramente. El cerebro no es un vaso para llenar de conocimientos, no es como en un colegio que hay que memorizar, que hay, no, no, es sino una lámpara, el cerebro no es un vaso por llenar, sino una lámpara por encender. ¿Entender qué significa? Que yo tengo mi criterio, yo me resuelvo, mis, yo intento resolver mis problemas, yo hablo con otros y yo no, no creo Antonio o Juan Antonio porque lo diga él o porque lo diga el otro, sino porque él me, me, me comenta y yo analizo y razono y, y como me lo pueda decir cualquier otra persona, y yo analizo y, y, y saco mis, mis propias conclusiones, lo cómodo, es decir, no sé cómo lo ha dicho fulano o como tal, que es un gran psicógrafo o tal, los ídolos, los mitos, todo eso, debemos intentar dejarlo un poco a la respetar su, su conocimiento, su sabiduría, pero... Si me equivoco, me quiero equivocar yo y, y quiero llegar a mis conclusiones, no decir, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? Pues mira, pues como dice Juan Antonio, pues eh, la, la clonación es esto y esto y esto. No, no es lo diga Juan Antonio, lo diga el otro, tengo que sacar yo mis propias conclusiones, porque si yo no saco mis propias conclusiones, yo no soy capaz de razonar y yo necesito razonar. Y mi razonamiento partirá de la idea que me ha dado mi compañero y de otra idea, de lo que he leído, yo me, me, me estructuro y me creo mi propia opinión. O, o, o no me la creo, digo, mira, que ese tema, perdona, pero no te puedo dar ninguna, ninguna opinión. Lo que comentaba antes, los centros espíritas no son academias para acumulación de, de conocimientos. Abusar de los automatismos en el aprendizaje. Con estas cosas hay que ir con mucho cuidado. Tenemos que ser escuelas de, para encender lámparas, no para acumular conocimientos. Y debe existir un equilibrio entre la mente y la razón. Muchas veces... Eh, nos centramos en el conocimiento en, la, en los aspectos intelectuales pero olvidamos la parte espiritual, olvidamos la parte, la parte moral, olvidamos la parte de, de, del corazón, de los sentimientos somos personas, somos, tenemos una serie de sentimientos y además es que en el Génesis, en el capítulo 18 punto 16 Kardec lo, lo explica muy claramente porque si no nos quedamos cojos el progreso intelectual llevado a cabo hasta el presente en las más vastas proporciones constituye un gran paso pero por sí solo no tiene posibilidades de regenerar a la humanidad. ¿Qué época estamos viviendo actualmente? Estamos viviendo una época de transición ¿hacia dónde? ¿Hacia un mundo de regeneración? Entonces, el progreso intelectual por sí solo nos están diciendo que no es suficiente para regenerar al hombre. Y continúa, solo el progreso moral puede garantizar a los hombres la felicidad en la tierra un mundo de regeneración equivalente a un cierto grado de felicidad no estamos hablando de perfección pero de una cierta felicidad sí entonces tiene que ir acompasado una cosa con la otra ni demasiado intelectuales ni, ni, ni tampoco demasiado todo corazón y tal sin sin usarla la que tiene que existir un equilibrio que es difícil no pero hay que intentar que exista ese equilibrio esto es lo que es a, al primer pilar vámonos al, al segundo el segundo sería cualificar ¿Cualificar qué significa? Que cuando yo llego a un centro espírita, pues a lo mejor yo no sirvo para dar conferencias o no sirvo para escribir artículos o tal, pero a lo mejor pues soy, un, soy un gran técnico en el aspecto de, de, para, para hacer grabaciones, de audio, de conferencias, de, de, de vídeos, y entonces yo me vuelvo en ese trabajo y además los compañeros que dan conferencias pues, valoren el trabajo que yo estoy haciendo. A lo mejor hay otra persona que para lo que es la convivencia, cuando habitualmente, pues es un gran cocinero y aporta lo que sabe, lo que tiene. Pero con todo el amor de decir, bueno, yo voy a preparar un, un buen plato porque yo soy especialista en hacer X, por decir. Y así en todas las funciones dentro de un grupo espírita, porque todas son verdaderamente importantes. Y nos debemos de mirar unos a otros a los ojos y saber apreciar y valorar lo de los demás. Eso es lo más maravilloso. Formar parte de un grupo en lo cual no es importante lo que tú haces sino que es importante lo que hacen los demás, destacar lo que hacen los demás, porque lo que haces tú no, va, no lo vas a decir tú, esto lo van a decir ellos. Dicen, oye, aquí tengo a mi amigo que es una maravilla, que es una persona, una excelente persona, que da unas conferencias y tal, no hace falta que lo diga él, o sea, él y él pues, al mismo tiempo, ¿por qué? Porque eso demuestra que hay una complicidad, hay una valoración, hay unas ganas de, de trabajar, de, de unirse, si no hay un equilibrio, por lo tanto, en, en, entre los componentes, la ayuda se inturbia y es insuficiente. Si, dan, si damos preferencia a los personalismos, a los egos, al que yo hago, al que tal, y nos vamos creando niveles y jerarquías, aunque sean sutiles, aunque no sean tal, pues eso es algo que, que no, es, no es bueno y es contraproducente. Y muchas veces hay personas que van a los centros espíritas y se habla de cordialidad, se habla de fraternidad, pero luego lo que es en la vida diaria pues hay, hay distancia, hay frialdad, personas que a lo mejor ni te miran o no te hablan y tal, y dices, bueno, esta persona habla de fraternidad y de amor, pero luego en la vida real, en el día a día, en el grupo, pues hay días que están de, de muy mal humor, hay días que tal, que no, no dicen ni los buenos días, son cosas que tenemos que valorar y saber apreciar lo que hacen los demás, eso es muy importante. El, tercero, el tercer aspecto es el aspecto de humanizar, hay que humanizar. ¿Qué significa esto? Pues desarrollar los valores a través de la convivencia. Y para eso hace falta convivir, para eso hace falta estar juntos. No hay nada más importante que el, el, el, el ofrecerle el tiempo que uno tiene de su vida, quitárselo a veces a otras cosas que no son importantes ni trascendentes para dedicarlo a los compañeros, a la gente que tú aprecias, a la gente que comparte tus mismos ideales. Por eso es muy importante el respeto, o sea, hablar con delicadeza con las personas, tener un respeto, sentirse querido, saber que vas a un sitio y la gente te aprecia, te quiere, eso es muy importante. Y eso es algo que no se expresa solo con palabras, sino que también con afecto, con, con, con esas cualidades. ¿no? Y la convivencia es algo que muchas veces hay centros espíritas que, que no lo valoran. El Grupo Villena esto lo viene desarrollando desde hace muchísimos años, incluso nosotros teníamos un lugar donde nos reuníamos una casa de campo enorme que en vacaciones en verano, pues el que por motivos de trabajo y tal, pues no podía venir, no podía venir, pero había gente que sí que tenía posibilidad en verano de reunirse allí y seguíamos conviviendo y seguíamos disfrutando de la vida, del aprendizaje y además que con, con otra particularidad que en la convivencia es cuando nosotros llega un momento que nos manifestamos tal y como somos porque aquí nosotros somos pantallas en la cual eh, queremos mostrar la mejor versión de nosotros mismos pero luego tenemos nuestras fallas y nos, tenemos nuestros altibajos y en esos altibajos pues ahí es cuando una persona se manifiesta ¿cuál es el objetivo principal del, del espiritismo el conocimiento pero por otro lado la transformación moral y esa transformación moral solo se puede aplicar en la medida en que convivimos con los demás. En la medida en que convivimos con los demás vamos viendo que, eh, que vamos, vamos, vamos manifestándonos como somos, van saliendo nuestros orgullos, nuestro personalismo y tal, y ahí es donde surgen los conflictos. Y de esos conflictos se pueden tomar dos, dos caminos. Si yo tengo fe... En la gente y en el grupo en el que estoy, pues yo trataré de superar esas dificultades. Si tengo una, dif una diferencia con el, con el compañero, pues trataré de superar esa, esas diferencias. Porque muchas veces, por desgracia, lo que se produce son, son dispersiones. Eh, no, yo no me, aquel, no me hablo, o tal, o sí, muy con eh, apariencia muy cosmética de no perjudicar y tal, pero que luego de no discutir, pero luego a la, la verdad, pues cada uno por un lado, y eso es algo que lógicamente no es, no es, no es aceptable. Esto es un poco lo que he mencionado al principio y lo considero también muy importante. El espiritismo según los países. Los centros espíritas no pueden actuar todos de la misma manera. Es imposible, sería, sería, sería absurdo, puesto que las necesidades difieren de unos lugares a otros. En las obras póstumas, Alain Kardec nos dice lo siguiente. Los espíritas del mundo entero tendrán principios en común que los ligarán. Como a una gran familia por los vínculos sagrados de la fraternidad. Pero la aplicación de esos principios variarán conforme a los lugares sin que por ello se rompa la unidad fundamental. Podemos estar unidos, aunque trabajemos de formas distintas e incluso aunque en algunos aspectos podamos pensar distinto, ¿por qué no? Eso es lo que debe de observar la gente de, de, de fuera, que es, que es ajena al espiritismo, que hay una unión, que hay una, una valoración y no necesariamente tenemos que pensar todo de la misma manera ni porque yo aquí en España esté trabajando de una determinada manera y piense que lo estoy haciendo muy bien o hemos conseguido a nivel de grupo unos resultados fantásticos, yo no me puedo ir a otro país y e ir con la bandera y decir no, no, es que nosotros en mi país hacíamos esto y tal, y esto hay que implantar y tal, no, primero primero tendré que llegar al grupo, primero tendré que conocer a las personas, luego tendré que ver las necesidades que hay en el entorno porque las necesidades a veces no son las mismas y, y todos tenemos capacidad y discernimiento para valorar lo que hace falta para adaptarlo a ese, a ese, a ese centro a ese, a ese hábitat o a ese ambiente también hay otra cosa que es muy importante hay que, no hay que olvidar que, el, que el, en los centros espíritas pues las personas que lo componen en su mayoría son personas con una, una, una, una, una sensibilidad bastante importante y hay que hablar de lo que en, este, en estos momentos que estamos viviendo de transición planetaria pues está produciendo un un movimiento tanto a nivel espiritual como a nivel material lo, estamos llamándolo como crisis mundial pero en realidad es una crisis de valores es una crisis espiritual muy grave pero es precisamente el, el ante, la antesala el, el, el, el contrapunto de, de esa transformación que se está produciendo, entonces la parte negativa la, la parte negativa espiritual pues está tratando por todos los medios de perjudicar y de causar todo el daño posible sobre todo en aquellos grupos, en aquellos focos no, y no ya solo dentro del espiritismo, sino en cualquier otra disciplina espiritual o religiosa eh, o, o, o social, están intentando de causar todo el perjuicio posible para que los grupos o los, los componentes de un mismo grupo se disuelvan, discutan, se enfrenten y que se, se, se dispersen. Es una manera, es la, el último, el último, la última bala, por decirlo así, que se está gastando ese mapa astral para, para perjudicar. Y dentro de lo que es, gracias dentro de lo que es el, el espiritismo, pues, pues con esa sensibilidad que estoy comentando, pues todavía con, con, con, con mayor motivo. Por eso, en ese aspecto, tenemos que ser muy cuidadosos, tener mucho cuidado porque realmente eh, eh, somos facultades y como muy bien nos dice el libro de los medios cuando habla de la obsesión, nos habla de la obsesión simple, nos habla de la fascinación y de la subyugación. Pero... Cuando hablamos de, la, de, la, de las obsesiones muchas veces lo vinculamos al tema, de las, del, del, sobre todo en el tema de la fascinación, lo asociamos al tema de, del, del trabajo mediúnico, de que pasa un espíritu por el medio y engaña. Pero hay otros tipos de fascinación y son las fascinaciones en las cuales se alimentan el ego y nosotros nos formamos una imagen de nosotros mismos y que por ley de afinidad pues atraemos a entidades que lo que hacen es que nos... nos colocan como una especie de caparazón que en una nube que nos hace, nos hace tener una percepción de la realidad bastante equivocada. Con eso tenemos que ir con mucho cuidado porque eso está ocurriendo con bastante, con bastante frecuencia. Tenía por aquí alguna cosa más, pero tampoco me voy a extender mucho. Claro, ¿qué ocurre cuando, cuando existen malos ejemplos? Cuando esa fascinación se instala en las personas pero por el buenismo o por, o por la tolerancia mal entendida, pues permitimos o consentimos o, o toleramos eh, o, eh, una comprensión mal entendida, dejamos que las cosas vayan ocurriendo, ocurriendo, ya no solo nos perjudicamos a nosotros dentro del centro, sino que luego cuando salimos afuera o cuando hacemos unas actividades de puertas abiertas, la gente acude a las conferencias o a las actividades y si hay disensiones la gente nos tonta y se da cuenta el, con el espiritismo tenemos que cuidar mucho la imagen, pero no una imagen de hipocresía, sino una imagen de responsabilidad. Tenemos una responsabilidad muy grande de cara al exterior y tenemos que decir aquello que vivimos. Si no, si no vivimos aquello que decimos o predicamos que creemos, pues estamos haciendo muy mal servicio porque precisamente hemos venido a eso. Como en el pasado hicimos daño a otros con, con creencias y religiones que no, que no correspondían con la realidad, hemos venido a, a deshacer ese tipo de, de dificultad. Si en lugar de deshacer esa dificultad, si en lugar de calificar y de ayudar el gran consolador prometido que nos habla de la codificación, lo que hacemos es dar una mala imagen, pues esas personas van a venir a, van a acudir aquí, nos van a escuchar, nos van a dar media vuelta y no van a volver nunca más, porque cuando le pidan una opinión... Dirán, ¿qué te pareció el centro espírita ese donde fuiste? O ¿A sea, esa convivencia? ¿O a esa reunión? ¿O a esa, o esas, o esas palestras? Pues dirán, pues mira, un, una, una, más, una más de aquellos que dicen una serie de cosas, pero yo he observado detalles que no me han gustado absolutamente nada. Tenían malas caras, han tenido discusiones, han tenido tal. Con esas cosas tenemos que tener mucho cuidado porque tenemos una gran responsabilidad. Una gran responsabilidad. Bueno, me gustaría terminar, me gustaría terminar porque. A ver, Sí, es que luego aquí tengo yo algunas diapositivas, pero las quería omitir porque. Sí, bueno, esto ya me lo voy a saltar. Y voy a terminar, simplemente yo voy a terminar, y luego ya le doy paso a, a mi compañero Antonio. Voy a terminar con, con un texto que me ha pasado hoy mismo, que me ha parecido muy, muy interesante en relación al tema de, de la convivencia y, de, y del trabajo en grupo. A ver. Bueno, termino, con esto termino, una historia muy breve. Un hombre que regularmente asistía a reuniones con sus amigos, sin ningún aviso dejó de participar en sus actividades. Después de algunas semanas, una noche muy fría, un amigo de aquel grupo decidió visitarlo. Encontró al hombre en casa, solo, sentado frente a una chimenea donde ardía un fuego brillante y acogedor. Adivinando la razón de la visita, el hombre dio la bienvenida al querido amigo. Se hizo un gran silencio. Los dos hombres solo contemplaban la lanza de las llamas en torno de los troncos de leña que crepitaban en la chimenea. Al cabo de algunos minutos, el visitante, sin decir palabra, examinó las brasas que se formaban y seleccionó una de ellas, la más incandescente de todas, retirándola a un lado del brasero con unas tenazas. Volvió entonces a sentarse. El anfitrión prestaba atención a todo, fascinado pero inquieto. Al poco rato, la llama de la brasa solitaria disminuyó, hasta que solo hubo un brillo momentáneo y el fuego se apagó repentinamente. En poco tiempo, lo que era una muestra de luz y calor, no era más que un negro, frío y muerto pedazo de carbón. Muy pocas palabras habían, habían sido dichas desde el saludo. El amigo, antes de prepararse para salir, con las tenazas recogió el carbón frío e inútil, colocándolo de nuevo en medio del fuego. De inmediato la brasa se volvió a encender, alimentada por la luz y el calor de los carbones ardientes en torno suyo. Cuando el visitante alcanzó la puerta para irse, el anfitrión le dijo «Gracias por tu visita y por tu bellísima lección. Regresaré al grupo». A los miembros de un grupo vale recordarles que todos somos muy útiles. Ellos forman parte de la llama. Es bueno recordar que todos somos responsables por mantener encendida la llama de cada uno y debemos promover la unión entre todos para que el fuego sea realmente fuerte, eficaz y duradero. Formamos parte de una misma familia. Mantengámonos vivos en la llama. Gracias por ser parte de mi ovela. Muchísimas gracias. Vale, buenas tardes. Héroes, porque estáis aquí, sois pues, héroes, sí, sí, sí. héroes por aguantar la hora de las fiestas con nosotros, claro, evidentemente. <risa> sois auténticos héroes. Bueno, en, ante, después de la broma, gracias a todos por vuestra asistencia, porque de verdad es importante eh, que cuanto más estemos juntos y compartamos experiencias, conocimientos y tal, pues eh, nos servirá a todos para aprender cada día más. Mm, hoy no toca hablar de ciencia, Hoy no toca hablar de filosofía, hoy no toca hablar... Hoy toca hablar de algo que son experiencias. Venimos observando, venimos comprobando a lo largo de estos dos días cómo eh, en casi todas las intervenciones los compañeros han hablado de experiencias. Si tenemos una pequeña eh, memoria retrospectiva comprobaremos que Óscar eh, nos habló de sus experiencias, Mauro nos habló de los conocimientos y de las experiencias que él va intentando desarrollar, y así sucesivamente. La experiencia no es ni más ni menos que una base de conocimiento. El conocimiento no es solamente es la cognición, la emoción, la observación, la experimentación. La experiencia es la base de conocimiento más subjetiva que tenemos cada uno de nosotros. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la experiencia forma parte de nuestro acervo interior, de lo que realmente somos, de lo que en estos momentos, aquí y ahora, eh, eh, podemos manifestar como una trayectoria de espíritu inmortal que vida tras vida, existencia tras existencia, va cometiendo errores y va cometiendo aciertos y va asimilando y aprendiendo, aprendiendo con H. Es decir, incorporando a la vivencia personal de cada uno. Todo eso que queda perfectamente grabado en nuestro acervo interior, en nuestro inconsciente, y que nos acompañará toda nuestra existencia, nuestra trayectoria evolutiva, como experiencia, hoy la trasladamos a una experiencia grupal. ¿Qué experiencia grupal queremos presentar aquí? Pues la experiencia de nuestro propio grupo. Simplemente sabemos que hay efectivamente muchísimos tratados, en las que nos, se nos explica cómo debería configurarse la estructura de un grupo espírita, la dinámica de su institución, de sus órganos de dirección, de sus órganos de representación, cómo realizar las distintas actividades bajo una óptica espírita, todo eso está muy bien. Pero aquí no vamos a hablar de eso, aquí vamos a hablar de experiencia, experiencia del grupo de Viena durante 40 años, porque recientemente junto con los, nuestros compañeros de Vigo aquí presentes, en esta fecha vamos a celebrar el 40 aniversario de nuestra institución. Entonces, el valor que nosotros podemos aportar, el valor que podemos aportar a esta explicación que vamos a dar a continuación, es simplemente un valor subjetivo, como he comentado antes, un valor personal. Pero posiblemente, posiblemente, trascendiendo lo que son las normativas de estructura y organización de cualquier centro espírita, lo que vale son las experiencias de aquellos que lo componen. Porque en base a las experiencias de aquellos que componen un grupo espírita, las dinámicas de trabajo, las dinámicas de compromiso y las dinámicas de realización dentro de un centro espírita, como seres individuales que somos diferentes unos de otros, pueden ser de una manera o pueden ser de otra. No sé si los estoy aburriendo o me estoy explicando, pero de todas formas es un poco, quería hacer esta pequeña presentación para que veamos un poco de que lo que vamos a hablar ahora son de directrices y experiencias. ¿Directrices de qué? Para nosotros la directriz mayor en el funcionamiento de un centro espírita no son las bibliografías, ni los conocimientos, ni el tener la mente abierta, que es importantísimo para poder seguir avanzando y comprendiendo, sino son directrices de actitudes. Directrices de fraternidad. Y en esas directrices de fraternidad son en las que yo quiero incidir ahora. ¿Cómo hemos plasmado nosotros esas directrices de fraternidad a lo largo de 40 años? De esta forma. Primero, interacción. ¿Cómo interactuamos unos con otros en el centro espírita? De muchas, de muchas maneras, de muchas formas, ¿no? Interactuamos eh, muchas veces simplemente dedicándonos a las funciones que nos corresponden pero manteniendo una distancia. ¿Yo me quiero comprometer hasta aquí o no me quiero comprometer hasta aquí? ¿Yo quiero trabajar o no quiero trabajar? ¿Yo quiero unirme a mi compañero para realizar un proyecto común o es que hay otra serie de cosas que me molestan, me incomodan y yo no estoy dispuesto a hacer cosas por los demás o por el centro, por el grupo, porque me suponen una auténtica un auténtico esfuerzo, un auténtico mérito y esas energías y esas actitudes las tengo que dedicar a otras cosas que me interesan más la reciprocidad pues supone como pone ahí, la intervención de cada uno donde cada uno aporta lo mejor de sí mismo para ello se debe tener una actitud de servicio dentro del centro espírita para ello se tiene que tener buena voluntad y luego en cuestión del trabajo individual o trabajo grupal el trabajo individual debe circunscribirse a nivel íntimo a la reforma moral Forma interior. Y el trabajo grupal de debe circunscribirse a proveer, procurar, potenciar y dinamizar todas aquellas actitudes dentro del centro espírita que ayuden a que los proyectos comunes que entre todos dentro del centro espírita pretendemos llevar a cabo se realicen de la mejor forma posible. Respeto y tolerancia es otra de las directrices de fraternidad que nosotros procuramos dentro del centro espírita. ¿Por qué? Porque el respeto interno por los compañeros y sus opiniones es básico, es una norma de convivencia. A veces nos cuesta en nuestra propia sociedad tener ese respeto hacia las opiniones ajenas. Nos cuesta porque, como decía esta mañana Roberto, estamos imbuidos en nuestro ego, en nuestro yo, en nuestra forma de ver las cosas, en nuestra percepción limitada de las cosas. Muchas veces para cambiar las cosas no podemos ejercer nosotros nuestra libertad. Simplemente necesitamos cambiar el foco con el que vemos esas cosas, la forma en cómo vemos esas cosas, para que todo el panorama cambie. Si cambiamos el enfoque, es muy probable que las cosas cambien. El respeto externo también por otras instituciones, religiones, ideologías, que lógicamente no son competencias. El espiritismo no tiene competencias. Los espíritas no, no nos debemos sentir agredidos por nadie, en absoluto. El espiritismo es una vivencia, es una forma de vida, una forma de llevar a la práctica una serie de conocimientos que nosotros libre y voluntariamente hemos aceptado y que al mismo tiempo nos ayudan a realizarnos como personas en un crecimiento integral a través de nuestro autoconocimiento y de nuestra conciencia. Expandir nuestra conciencia, elevarla a través de determinados procesos, no solamente de autoconocimiento, sino también de conducta ética, ¿Por qué? Porque el hombre que evoluciona, el hombre que progresa y el espiritismo le da las herramientas, necesita ese autoconocimiento interior, necesita esa conciencia recta, necesita esa maduración psicológica y espiritual que le va a permitir le va a permitir caminar, expandirse y elevarse espiritualmente cumpliendo los objetivos que tienen esta asistencia y seguir progresando siempre, hasta el infinito, porque de eso se trata la evolución. El espíritu es eterno y el límite no nos lo podemos poner nosotros, ni, ni debemos dejar que nadie nos lo imponga, por supuesto. Ninguna ideología, ninguna tendencia, ni nada por el estilo. Nadie, como vemos ahí, nadie posee la verdad absoluta y hemos de intentar alejarnos de los fanatismos, de los dogmas, de los inmovilismos. Como decía Einstein, eh, la mente es como un paracaídas, solo sirve si se abre. Si dejamos el paracaídas cerrado, pues lógicamente nuestra capacidad mental, nuestros prejuicios y nuestros dogmatismos ancestrales heredados del pasado ¿eh? van a aflorar en nosotros de forma casi automática. ¿eh? Es preciso siempre una mente abierta, una, miente, una mente perdón, que nos permita entender la realidad que vivimos día a día, momento a momento. ¿Por qué? porque el mundo está en constante transformación nosotros mismos estamos transformándonos segundo a segundo cambian nuestras células, cambian nuestras moléculas cambia la sociedad, cambian los conceptos cambian las verdades y hemos de saber que el Espiritismo nos da la base para poder seguir secuencialmente ese proceso tolerancia y calidad moral indulgencia ajena y exigencia propia esto es muy difícil en un centro espírita indulgencia ajena ¿qué significa eso? pues es la calidad moral en el aspecto más profundo de la doctrina espírita perdonar las ofensas del resto de los compañeros del grupo y disculpar sus errores no ver las equivocaciones que cometen o si se ven procurar ayudarles a corregirlas con delicadeza con comprensión sin entrar en su espacio personal sin invadir su intimidad procurando que se cree un ambiente de armonía un ambiente de fraternidad es otra de las directrices directrices de fraternidad, un ambiente que a todos nos va a permitir encontrarnos a gusto y realizarnos individualmente no solamente a nivel grupal sino a nivel personal los conflictos podemos solucionarlos de esa forma peligros y riesgos madre mía lo que tenemos aquí, peligros y riesgos de un centro espírita, muchos endiosamiento y fanatismo, cuántos medium vemos que se endiosan, que se fanatizan y se creen que son poco menos que, bueno, los salvadores del mundo. Iglesificación. Estamos viendo corrientes que convierten el espiritismo en una religión. Adoptando posturas de otras iglesias, otras doctrinas que pudieran ser respetables, pero que no es la función del espiritismo. El espiritismo es ciencia, filosofía y tiene unas consecuencias ético-morales, como dijo Kardec. Pero no es una religión en el sentido sociológico del término. Yo les puedo admitir, como dice Cardet, que sea una religión en el sentido filosófico, en el sentido de que la palabra de religión viene del latín religare, volver a Dios. En ese sentido, sí, el espiritismo procura un camino para regresar a Dios, a la plenitud a la perfección de su creador. En ese sentido, sí, pero en el sentido sociológico, no, porque no tiene dogmas, no tiene ritos, no tiene sacerdotes, no tiene jerarquías. ¿eh? Entonces, la iglesificación es un peligro, es un riesgo. Intolerancia con los otros. Celos y envidias, imperfecciones morales, que decir de los orgullos, los egoísmos, los personalismos que crean disensiones dentro de los centros espíritas? Falta de compromiso y testimonio, aquel que quiere pero no quiere, aquel que da pero que no da. No, es que yo vengo aquí al grupo espírita porque me encuentro bien en el, en, la, en el trabajo mediúnico, me dan los pases, estoy tranquilito, me, pero no, no, no, no, yo colaboro con ustedes, no, no, yo mire, yo pago la cuota y me voy. ¿Qué compromiso es ese? ¿Qué testimonio es ese? Personalismo de los dirigentes, sin comentarios. Invigilancia mediúnica, sin comentarios también, lo saben ustedes mejor que yo. Ausencia de autoanálisis personal y de grupo. ¿Podemos hacer un autoanálisis del grupo, del centro? ¿Podemos hacer una psicoterapia grupal en la cual cada uno, de forma libre y voluntariamente, exponga? aquellas debilidades, aquellos pensamientos contrarios a otro compañero por alguna actitud que hizo incorrectamente, con total libertad, ¿podemos hacer eso? ¿Podemos ser capaces de analizar hasta qué punto nosotros que tenemos falencias, que tenemos limitaciones, que tenemos imperfecciones morales, ¿somos capaces de abrirnos a los demás y compartir con los demás esas experiencias? ¿somos capaces Inflexibilidad hacia el cambio. No, no, mire, yo, usted, yo me dedico a hablar de esto. A mí no me hable de otras teorías, otras ideas, no, no. No, mire, es que esto es lo que pone la doctrina. Yo de aquí no me puedo salir de, de los límites de, de, esta, de esta prescripción que dice que Kardec, pero vamos a ver. Pero si el espiritismo marcha con el progreso, los nuevos avances de la ciencia vienen a incorporarse al espiritismo, tendremos que hacer lo que hacía Kardec. Espíritu científico, apertura de mente incorporación de nuevos contenidos siempre y cuando se respeten las bases de la doctrina, eso sí, siempre y cuando se respeten las bases de la doctrina. No podemos intentar crear otro espiritismo porque no sería espiritismo. Las bases de Kardec están muy claras en la codificación. Lo que sí podemos hacer es tener la capacidad de asimilar, de comprender que aquello que se nos va demostrando a través de la ciencia y del progreso, ayude a engrandecer todavía más la doctrina espírita porque como dijo Kardec as, a, el espiritismo adoptará aquellos avances de la ciencia que vengan falta de unión en la acción no solo en el conocimiento ¿qué significa esto? falta de unión en la acción imaginemos un grupo espírita ¿cómo vamos de tiempo? bien bueno, imaginemos un grupo espírita que tiene un proyecto y dice, bueno, vamos a hacer un proyecto social o un proyecto sobre tema de mediunidad, o un proyecto tal, y vamos a abrirlo a que la gente venga, que conozca, que colabore, que comparta. Bien. Eh... Pero claro, llega el momento en que al principio todos se comprometen, o la gran mayoría, sí, sí, cuenta conmigo, cuenta conmigo, yo me apunto, yo me apunto. Y cuando llega el momento de planificar la tarea y de realizarla, pues de los 20 que se hayan apuntado aparecen dos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? falta de unión en la acción no solo en el conocimiento yo puedo tener mucho conocimiento de espiritismo pero si en realidad no lo llevo a práctica no lo vivo, pues evidentemente me sirve de bien poco ¿eh? y al grupo, el grupo se resiente porque no olvidemos que en los centros espíritas, aunque hay personas que tienen más vocación de esfuerzo, de trabajo y de servicio porque todos los centros espíritas pasan el compromiso tiene que ser una unidad en lo universal, como decía Kardec los centros espíritas tienen que tener un compromiso claro de trabajo, de dirección, de proyecto. Un proyecto claro para que todos aquellos que formen parte de ellos se sientan integrados en ese proyecto, se sientan partícipes, se sientan útiles. Aunque sea poner un vaso de agua o dar una conferencia. Tan importante es el que está barriendo el salón de, de, de la conferencia como el que está dando la conferencia. A menudo el que da la conferencia es el que más necesidad de progreso y evolución tiene. A menudo, con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque en otras vidas anteriores o porque anteriormente cometió errores que le viene a subsanar. Equivocó a otros y ahora viene a subsanar eso. Mientras que el que está humildemente trabajando y realizando un trabajo sencillo y simple, simplemente con su abnegación y su humildad demuestra su categoría. Entonces esto debemos de tenerlo claro para evitar determinados personalismos que muchas veces se dan en los centros de espíritu. Fuerzas negativas, no digo nada más porque ya ha comentado algo al respecto a mi compañero y quiero terminar. Proyectos y compromisos. Proye compromiso de todos sin excepción, desde la unión y el afecto. ¿Por qué el afecto? Volvemos otra vez a la interacción. ¿Por qué el afecto? La amistad es muy importante en los centros espíritu El conocimiento mutuo, el saber que yo puedo confiar en ti y tú puedes confiar en mí. Es muy importante las relaciones se construyen, igual que ocurre en las familias, las relaciones se construyen en base al afecto. Si en un centro espírita vamos únicamente a una cátedra de universidad, donde el catedrático nos expone la, la teoría del día, o sea, la lección del día, pero no nos permite participar y luego nos marchamos, realmente nuestra formación es intelectual. Pero no es una formación emocional. Lo que dinamiza, lo que da fuego a los proyectos en un centro espírita no es el conocimiento. Es la relación y el compromiso de los miembros que tienen conocimiento y basados en la fuerza, en el cariño, en el afecto y en el proyecto común que tienen, lo llevan a cabo. Ese es el combustible, el afecto. El conocimiento mutuo. La amistad entre todos. Si somos islas dentro del centro espírita, ese centro espírita desaparece. Está garantizado, vamos. Ya se encargan algunos de hacerlo. Unión de voluntades, pensamientos y acción, proyectos de éxito y servicio al prójimo. Los primeros beneficiados, los miembros, los que formamos parte de ese grupo. Somos los primeros beneficiados. Porque aprendemos. Nos empezamos a conocer. Nosotros en nuestra familia tenemos un rol determinado. Está el papá, que es el padre de familias, y ese es el otro Está la mamá, y tiene su rol. Están los niños, están los hermanos, están los cuñados, que mejor que no vengan, si no se ha así, pero bueno. Están los cuñados, están las cuñadas, todos, todos. Cada uno tiene un rol. Y en base al rol, interactuamos con ellos, nos relacionamos con ellos. Pero ¿y en el centro de espíritu donde ya no está el rol del padre al cual tienes que obedecer o la madre que te aconseja hasta la saciedad que es lo que no debes de hacer o el hermano o el cuñado eh, el cuñado que viene a molestarte constantemente ¿eh? todo eso tenemos que tenerlo claro los centros prigas somos todos iguales uno, uno, uno, uno si no somos capaces de conocernos, entendernos comprendernos y establecer relaciones de afecto es muy difícil que un proyecto se llegue empecemos por ahí aquí dice algo Norman Pale, que es el creador del pensamiento positivo que es muy importante, dice la felicidad nunca vendrá si es un objetivo en sí mismo la felicidad es un subproducto de un compromiso con causas nobles compromiso con causas nobles esta mañana Roberto nos decía que una de las maneras de autorrealización de la persona es trabajar para los demás realizar cosas por los demás Víctor Franken al que él se refirió habla precisamente de eso la realización la autorrealización en base a una causa noble donde la persona se olvida de su ego y se pone a disposición de su prójimo. esa es la mayor de las satisfacciones y eso es una cuestión que nos llena de alegría interna, de plenitud a pesar de de reconocer que somos imperfectos Tenemos falencias, nos equivocamos constantemente Y estamos A cada paso que damos De dos, de dos que damos uno nos está, estamos errando Pero a pesar de todo eso Debemos considerar Que estamos en un camino de progreso y evolución No somos perfectos Tenemos muchas todavía, muchas fallas que corregir Pero eso no debe de mermar Ni modificar nuestra autoestima Como decía Mauro, todo lo contrario Todo lo contrario El ver la realidad no quiere decir que esa realidad tenga que sobrepujarse a nuestro carácter. Somos nosotros, en base a nuestro libro de voluntad, los que debemos sobrepujar esa realidad y sabiendo que tenemos imperfecciones, debilidades y falencias, contrarrestarlas con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo. Y la doctrina espírita nos da las herramientas para ello. Bueno, una renovación y proyección social. No quiero tampoco quedarme aquí mucho, eh, abierta a los cambios evitar prejuicios hoy en día lo observamos ayer lo hablábamos con algún compañero hoy en día lo observamos casi de continuo vivimos en la sociedad de las etiquetas vivimos en la sociedad del prejuicio vivimos en la sociedad de que para definir algo lo más cómodo ¡pum! le pongo una etiqueta a este, ¡pum! este es espírita, pum. el otro tampoco no quiero ver nada más, tengo un concepto yo formado de esa idea y sobre esa idea etiqueto todo el mundo ¿eh? los prejuicios los dogmatismos cierran la mente cercenan el razonamiento lógico impiden nuestra capacidad de comprensión de la realidad porque nos centramos en nuestra única, absoluta y maravillosa y exclusiva verdad y no tenemos nada que aprender cuando yo ya lo sé todo, no tengo nada que aprender. ¿Cuál es la actitud? La actitud es justo la contraria. Sabiendo que soy imperfecto y que debo tener la mente siempre abierta a nuevas concepciones que me ayuden a progresar y a formar parte de un grupo integrado como uno más, pero aportando lo mejor de mí mismo. Sabiendo todo eso, es cuando yo debo realizar el trabajo de evitar prejuicios, evitar juzgar actitudes de mis compañeros y juzgarme a mí mismo simplemente con esas directrices que son directrices fraternas de fraternidad de comprensión de los demás antes que de uno mismo pues estamos realmente marcando unas bases que nos van a ayudar a que nuestro centro a que nuestro grupo progrese adecuadamente como dicen las escuelas hay otra cosa muy importante y ya lo ha comentado mi compañero. Proyección social según el lugar, según el, el espiritismo, según la sociedad. No en todas las sociedades el espiritismo se debe de presentar y proyectar de la misma manera. Porque las realidades sociales cambian. Igual que las costumbres morales cambian en cada sociedad, en base a la cultura, en base a los condicionamientos sociales, educacionales, etc. Etcétera, etcétera. El, el espiritismo... A la hora de presentar determinados proyectos, los espiritistas debemos de hacer un análisis previo, profundo, de cuáles son las necesidades espirituales de la sociedad en la que nosotros desarrollamos nuestro trabajo. Si estoy en la Argentina, en la Argentina. Si estoy en el Brasil, en el Brasil. Si estoy en España, en España. ¿Por qué es muy importante? ¿Por qué es la manera de acercarnos a la gente? Porque el espiritismo no es para nosotros. ¿De qué sirve saber tanto espiritismo? Si el espiritismo es para darlo a los demás para ofrecerlo a la gente, ofrecerlo al prójimo. Si es una doctrina liberadora, no tenemos que ser tan egoístas de quedárnoslo para nosotros. Tenemos que ofrecerlo a los demás. Y muchas veces ese ofrecimiento no es a través de los conocimientos, a través de las conferencias, no, no, es a través del ejemplo. En el barrio, en la ciudad donde se vive, colaborando en, la, en causas nobles, con determinadas instituciones sociales, aunque no sean espíritas, no debe de importarnos eso. Queda la huella, queda el respeto por la actitud, el trabajo y el esfuerzo que se realiza. Y eso es muy importante. Y luego, claro, podemos aquí dice, la planificación iniciada para la fundación de un grupo espírita ocurre dónde? En la espiritualidad, previamente, cuando el equipo espiritual asume la responsabilidad de a asesorar las futuras actividades que ahí se desarrollarán. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que un centro espírita, que realmente está constituido y va para adelante y avanza y tal, está planificado de antemano. Igual que ocurre con nuestras eh, planificaciones espirituales a nivel individual. Nosotros, en el, en el espacio antes de venir aquí, planificamos, somos ayudados en nuestra planificación de existencia, en nuestra planificación de vida, y nos orientamos en esa planificación. Con los centros de espíritas ocurre eso. Hay un grupo de espíritus encargado de ayudar a que ese centro espírita continúe, se forme si es un centro espírita antiguo, pues lógicamente mejor todavía, porque ya hay una base creada por los anteriores que realmente también existe en el otro lado de la vida, en el otro plano y son los mismos espíritus que empezaron en el centro junto con otros que se van añadiendo los que van procurando esa serie de ideas y procurando que el centro vaya avanzando entonces que sepamos que no solamente nos defraudamos a nosotros mismos si fracasamos en el centro espírita sino que también estas entidades que nos ayudan que están permanentemente hablando por nosotros, también colaboran en que el centro vaya para adelante esta mañana Marisol me decía el tema de la fe sobre un aspecto que a ellos les ocurrió hace poco efectivamente es así lo que ocurre es que a veces nos falta paciencia y la paciencia es una virtud extraordinaria. Y claro, a veces nos falta paciencia para que cuando hay dificultades y hay aflicciones y hay problemas graves en los centros espíritus, que es lo más normal, que hayan problemas. Lo correcto sería informarnos de cuál es la manera de resolver esos problemas. Eso es lo correcto, hacer el esfuerzo para trabajar en ese campo. Entonces, como digo, hay una planificación espiritual previa en la cual nosotros tenemos una firma realizada y el día de mañana nos sacarán el contrato y nos dirán mire usted, usted aquí firma esto y esto y esto y esto y de 20 puntos que usted colocó aquí el primero y así de, de pasada, ¿eh? de pasada entonces, claro, debemos de saber al margen de la broma debemos de saber que si somos espíritas y entendemos esto con tanta claridad no es por casualidad es porque previamente con anterioridad, o fuimos enemigos del espiritismo, o trabajamos en contra de la libertad de pensamiento, o formamos parte de las falanges que impidieron el avance de la ciencia, la espiritualidad y el conocimiento, etcétera, etcétera. Porque el espiritismo es hoy en día, queramos la filosofía espiritual más avanzada que existe, pues es ecléctica, tiene la capacidad de incorporar conocimientos y circunstancias de, otros, de otras cuestiones que vienen a enriquecer el conocimiento de la doctrina. Y debemos, por eso debemos tener la mente abierta. Eso sí, no podemos aceptarlo todo. Para eso tenemos la base de la doctrina que nos marca concretamente aquello que es y aquello que no es. Discernimiento es la palabra. Una palabra que parece que no tenía importancia, pero es muy importante en una sociedad donde hay un bombardeo constante de información, el 95% de ella falsa, el 95% de ella inútil, y el 95% de ella que logra desviar al hombre de su verdadero objetivo. Discernimiento. Es muy importante para saber lo que es útil lo que no es útil, tanto para nosotros a nivel individual como para el grupo o centro espírita donde nos encontramos. Vamos terminando la última ya, conclusión desterremos el miedo al compromiso grupal hay quienes muy valientes en, en el centro espírita a la hora de asumir una tarea si la tiene que asumir el solo, no, no, no, yo hago esto yo hago esto, esto lo hago yo, Déjame a mí yo me comprometo si la tiene que asumir el solo pero y si la tiene que compartir con otro y si se tienen que poner de acuerdo en realizar una serie de trabajos eh? renunciar a su tiempo personal a una serie de cosas, ahí ya estoy poniendo ejemplos, eh, estoy poniendo ejemplos. Eh, el amor, el perdón es el faro de nuestros ideales y la autoiluminación como comentaba esta mañana Mauro se consigue con esa reforma interior en la que todos nos reconocemos en la que todos absolutamente nos reconocemos como espíritu en evolución pero, ojo una parte de Dios está en nosotros, como él muy bien comentaba. Jesús dijo una frase muy interesante. Él decía, todo lo que yo hago, vosotros lo podéis hacer si queréis. Nos estaba dando a entender que nuestra naturaleza espiritual es divina, nuestro espíritu es divino. Está creada imagen y semejanza de Dios en esa característica principal. Si sí queremos. Ese si sí queréis, ¿qué significa? Voluntad. ¿Y la voluntad está al alcance de todos? No hay que dejarla en el bolsillo, hay que sacarla. Con todo esto termino, les doy las gracias para simplemente terminar con esta frase, diciendo que en, la, en el desarrollo y evolución de un grupo espiritual bajo nuestra propia experiencia, la experiencia de Hugo Villena durante 40 años, la fraternidad es la clave del éxito Muchísimas gracias.